Egun on guztioi, ongi etorriak. Zailburu, Andrea. Ona urbildu zareten lagun guztiak, eskerrik asko, Euskadiko irugarren sektore sozialaren bi mila eta barometroaren aurkespenera. Hau, izen luzea. Beatokiko lan osatzen dugunok, oso pozik etorri gara, haur, ekitalde honetara sectorearen identitate, eta esaguarri en ingurukodatu etasuekin eta solasaldi eta osnarketa baitere. Bienvenidas todas a esta jornada de presentación del Barómetro 2021 del Tercer Sector Social de Euskadi. Desde el Observatorio hemos querido que este acto fuera algo más que una presentación de datos, y por eso, en la segunda parte de esta jornada tendremos a seis personas protagonistas vinculadas al sector. No adelanto nada todavía, pero os invitamos a compartir con nosotras esta mañana de celebración del tercer sector social de Euskadi activo, plural y generando respuestas a los retos y desafíos sociales. Tabesterica gabe Orain, Beatriz Artola Zabal, Berdintasun son justicia, taggisarte politica cosa y arensa y burroak, equita al diario, era Bueno, Egunon, Angustio y muchas gracias por acompañarnos hoy en la presentación del barómetro 2021 del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social. Este documento recoge una valiosa información sobre la identidad, las características, la actividad y los recursos del tercer sector social de Euskadi. Aldiberean, Chosten Orriesker, sector sektoreko sozialaren Euskal Ecarpen ekarpen sozialaren berri, eman Saquegu, eta gizartea eraldatzeko fontsezko Chat, Arcea sustatu. El tercer sector social de Euskadi también ha tenido que hacer frente a situaciones tan complejas e imprevisibles como ha sido una pandemia mundial o como ha sido una guerra en el seno de Europa, o también eh, ha tenido que afrontar otra serie de cuestiones que han precipitado eh, bueno, pues, eh, el que podamos y el que hayamos tenido que trabajar de una forma colaborativa. ¿no? El desplazamiento forzoso de millones de personas, entre otras muchas eh, consecuencias de estas cuestiones. A pesar de la lógica complejidad de aquellos primeros momentos, el tercer sector social de Euskadi ha seguido siendo fiel a su cualidad de sector vivo y dinámico. Ha salido fortalecido y, del mismo modo, también se ha reforzado esa colaboración público-social y ese diálogo civil. Gutsitan, ikusi nai eh, dugu ain argi elkarrekin endartza guaguak garela. Eta Euskadiqo irugarren sektore socialaren tradiziozko sendotasun berritua orain funtsezko elementu batean onar, onarritzen da. Ura, osatzen duten persona, eta eracunde gustien, compromiso eten gabean. Errita kasketik sortutako erakundeak. sortutaco, Errita oroar, eta beresiki, egoera, era, beresiki aulean, dauden persona, familia, talde edo comunitate en el eta parte arce soziala bideratzen duten, erakundeak. Y tal y como revela el barómetro 2021 del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social, el 43,3% de sus organizaciones son entidades constituidas directamente por las propias personas o familiares destinatarias. Su contribución resulta, por tanto, esencial para garantizar la plena inclusión y el ejercicio efectivo de todos los derechos para todas las personas. Pero, al tiempo que celebramos el camino recorrido, no podemos dejar de reflexionar para seguir en la buena dirección. El tercer sector social de Euskadi tiene ante sí importantes retos para preservar su, su característica diversidad para mantener su coherencia y para generar adecuadas respuestas ante los problemas que surgen. Entre estos retos de futuro destaca uno en particular y uno que para mí es importante, ¿no? la gestión del relevo generacional. Sobre este relevo tendremos después ocasión de reflexionar en la mesa de diálogo intergeneracional que aquí tenemos presentes a las personas que van a debatir ¿no? y que se desarrollará tras la presentación de este barómetro 2021. Tres personas con una larga trayectoria en el sector y tres personas recientemente incorporadas al tercer sector social. Tendrán la oportunidad y también la generosidad de compartir con nosotros su visión y su experiencia. Y permítanme o permitidme que, antes de conocer los datos extraídos del barómetro 2021, contextualice un poco la labor que realiza el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social. Este organismo constituye un instrumento técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y bajo el liderazgo del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, este observatorio se encarga de recopilar, de sistematizar, de actualizar y de generar información y conocimiento. También de difundir ese conocimiento en todas las esferas vinculadas al tercer sector social y entre las organizaciones y las redes que lo integran. En enero de en 2020 en enero, ya anunciamos la puesta en marcha del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social. Hace ya casi tres años verbalicé nuestra intención de hacer el observatorio y de hacer un proyecto en red, ¿no? un proyecto que era heredero directo del observatorio desarrollado hasta entonces por la Diputación Foral de Vizcaya y que fue el embrión para que nosotros construyéramos ese observatorio para todo el territorio. Hoy, a punto de dar la bienvenida al 2023, podemos hablar ya del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social como un instrumento reconocido y ampliamente utilizado por las organizaciones y redes del tercer sector. Este observatorio, además, contribuye a una mejor estructuración del propio sector. Este instrumento también ayuda a ampliar y a socializar el conocimiento, además de impulsar la innovación y la mejora continua en la gestión pero también en la intervención de las organizaciones que lo integráis. Todos estos objetivos se logran a través de una labor principalmente de diagnóstico que se hace de forma permanente y se avanza en el logro de estos retos a través de medidas orientadas a la promoción y al desarrollo del tercer sector. Se consiguen estos avances a través de útiles y complementarias publicaciones, jornadas de divulgación como la de hoy, talleres o seminarios, ¿no? Y en este contexto sí que me gustaría destacar una de las conclusiones que nos deja este barómetro del 2021. Euskadiko 3º sektore soziala osatzen duten Erakunden IA 1130ak e honura publikoaren deklarazioa du. Bere el ana ainchate este bere el interes orokorra sustatzen dutela eta bere jarduera es de la soilik el cartequideen onurarako. Es decir. Casi un 30% de las organizaciones que integran el tercer sector social de Euskadi cuenta con la declaración de utilidad pública. Y este reconocimiento social, a su labor, implica que sus fines no solamente tienden a promover el interés de las personas a las que va dirigida, sino que lo que tiende es a promover el interés general. Lucía Merino, que Taiker Fernández eh, información se hacha eskainiko digute, minutu escaní Baina minuto bimilla eta ogeita, ogei bat barómetro tik aterada kopuru andi eta adiras garri batzuk aurreratu nai nituske Hirugarren en sektore euskadin humilla eta eun entitate jokilla gehiagok, es dute, etaia berroguiilla, milla persona eta euun eta, eta milla voluntario baño gehiago ari dira lanean. Era kunde horiek milla zazpiun milloi baño gehiago kudeatzen dituzte, auda. Euskal, Autonomia Ercidegoko, BP Geren, bi,a lau. Llamativas cifras sin duda las que aporta el observatorio. Como decía, el tercer sector social de Euskadi está formado por 4.117 organizaciones, 2.341 en Vizcaya, 1.176 en Guipúzcoa y 600 en Araba. Estas cifras se traducen en una tasa de 1,88 organizaciones por cada 1.000 habitantes en Euskadi. Las organizaciones que integran el tercer sector social… Eh, cuentan aproximadamente con 39.916 personas empleadas y canalizan la participación de más de 160.000 personas voluntarias. En 2020, estas organizaciones gestionaron un volumen económico de 1.712 millones de euros, lo que equivale al 2,4% del PIB vasco. Y el 35% de las organizaciones del sector tiene 20 años o más de trayectoria. El barómetro del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social nos ofrece también una serie de pistas claves en lo tocante a los retos que tenemos que afrontar y que las organizaciones han identificado para los próximos años. Belaunaldien, Arteco Erreleboa, Jasán Garristasuna, eta Arremanen Indarche Adida, Urrengo Urteetako Erronkak Nagusiak. Zortzen nadi diren beharrein erantzutean eta eraldaketa digitalera eta berrikuntza sozialera egokitzean egoikitz, dira etorkizuneko erronka. La gestión del relevo generacional es, como antes os adelantaba, uno de los retos más destacados. Pero existen otros igualmente relevantes que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con, la, con, las, bueno, con el trabajo que las organizaciones realizáis y esa sostenibilidad, tanto desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social. ¿no? Es un objetivo también fundamental el fortalecimiento de las relaciones tanto internas como externas, es decir, la colaboración y la cooperación entre organizaciones. Y la generación de alianzas con otros agentes sociales y, lo, y con la propia administración pública. Colaboración público-social en la que estoy segura que nos vamos a encontrar como nos hemos encontrado durante estos últimos años tan complicados. Era Berean, era Realitate Social, Alda Corbatena, Orrean, era Ronca Nagusiada. Sorten ari diren BRI erantzun eraginkorrak gilatzen jarraitzea. Eta nola es, eraldaketa digitala eta gizarte berrikuntza dira erakundeak indartzeko ardatz nagusiak. Asimismo, el principal desafío ante una cambiante realidad social a la que permanentemente tenemos que estar dando respuesta es el de seguir avanzando en la búsqueda de respuestas eficaces a esas necesidades emergentes. Y, como no, la transformación digital, la innovación social se han evidenciado como ejes fundamentales e importantes para el fortalecimiento de las organizaciones sociales. La comparativa de las conclusiones arrojadas por este barómetro del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social respecto a los indicadores de años anteriores invitan, sin duda, a la esperanza. Así, por ejemplo, se observa que desde el año 2019 el Tercer Sector Social de Euskadi ha seguido renovándose con la incorporación de casi 290 organizaciones nuevas en los últimos años. El Observatorio Vasco también es y seguirá siendo un espacio para conectar entre las organizaciones, para generar reflexión y para construir conocimiento colectivo. Y siempre en permanente diálogo con las instituciones y con otros agentes implicados, tanto dentro como fuera de las fronteras de Euskadi. Y por ello, el tercer sector social de Euskadi seguirá contando seguiréis contando con el apoyo y la estrecha colaboración del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Como vosotras y vosotros, apostamos por el trabajo centrado en las personas, por la atención integral de las necesidades de todos los colectivos y especialmente de los más vulnerables. Hace solo unos días, en la gala de los premios solidarios del Grupo Social 11 del País Vasco, tuve el honor de recoger en nombre del Gobierno Vasco, un reconocimiento por precisamente la puesta en marcha de este observatorio, del Observatorio Vasco del tercer sector social. Afirmé entonces y que no seríamos nada ni nadie sin las entidades del tercer sector social. Yo quiero reiterar no solo esa idea, sino también mi más sincero agradecimiento a todas las personas, a todas las entidades que integráis un sector diverso, plural, solidario y comprometido. Millascar. <tose> <tose> <tose> Zailburuak esan duen bezala azken iru urtetan, Euskadiko irugarren sektore sozialak, Euskal erakundek eta Euskal Gizarteak orokorrean egoera komplexu, eta aurretik sumatu zinak bizi izan ditugu. Alanola pandemia bat eta Europa barneko bat. Esko jarlaritzak eta sektoreko erakundek premiazko erantzunak martzan jarri zituzten larrialdi ingurunean pandemiaren eragina pertsona zaurgarrienengan engan eta gero gudarena lehuntzeko. En el año 2020, el Observatorio elaboró el libro blanco del tercer sector social de Euskadi, un informe que, aunque recogía datos del 2019, estaba inevitablemente atravesado por la pandemia. De hecho, en ese mismo año, en el mes de abril, se realizó el estudio del impacto del COVID en las organizaciones para saber cómo estaban en ese momento tan duro de la pandemia. Creemos importante rescatar hoy, como marco para entender los datos más recientes que enseguida conoceremos, algunos de los retos y reflexiones clave de entonces. Erakunde berrien sormena orduan eta orain, sektoreak bere baitan erakunde gazteak barneratze erronkara adierazten du. Proiektu berriei ekiteko duten gaitasuna onartuz, zergatik sortu ziren direnen eta haien jarduera ulertuz, eta ibilbide luzeagoa duten erakunden artean dagoeneko martzan daude lankidetza eta alkarlan dinamiketan onartuz. Una lectura en positivo de la entrada en nuevas organizaciones en en el sector siempre muestra un sector eh, sin barreras de entrada permeable y conectado con la realidad, que ante eh, nuevas necesidades es capaz de generar nuevas respuestas, mostrando gran vitalidad. Esto también muestra la capacidad de emprendimiento del tercer sector social de Euskadi como expresión de la sociedad civil organizada. La permeabilidad del sector y su dinamismo son reflejo de la realidad cambiante a las que están conectadas las organizaciones. Así se evidenció durante la pandemia, cuando un porcentaje muy amplio de organizaciones nos contaba que estaba identificando cambios en las demandas de sus personas destinatarias o que los perfiles de sus personas destinatarias estaban cambiando o que estaban surgiendo o eclosionando problemáticas como la soledad no deseada, la brecha digital o el aumento y diversificación de, de problemas de salud mental. Tamaña de tallar arlo es y era cunde etanistas uno rec, a ver hasta su atendió. La convivencia de grandes organizaciones con pequeñas y medianas, de organizaciones con gran peso del personal voluntariado, con otras en las que el remunerado es mayoría. Siempre nos dibuja un tercer sector social de Euskadi diverso y heterogéneo, pero también rico y plural. Y en ese sentido siempre está sobre la mesa el reto de, de mantener esa riqueza de lo diverso, preservándola e impulsando fórmulas que mantengan la cohabitación de lo heterogéneo y que permitan su confluencia a pesar de las diferencias. Escuarche arida da gokiones, perchonen escoada pertsonen bisicalitatea lortzera bideratutako, escuartse ereduen garapena sustatzen eta horren gañeco lanqueta egiten jarraitzea. Las personas destinatarias son el foco de la actividad de las organizaciones y el eje sobre el que se articulan las distintas actividades y servicios. Eh, acompañarlas, promoviendo su autonomía y participación, ubicándolas en el centro de los procesos de intervención, es un elemento esencial de los valores del sector. La pandemia ha reforzado la importancia de una sociedad que pone a las personas en el centro, una forma de actuar que es característica de las entidades del tercer sector social de Euskadi y que procede a seguir reivindicando e impulsando. Heralda Quetas Social Ari, Eragiteco, Gaitas un crítico, sector en capital propio, parteada. Es fundamental reforzar la capacidad de las organizaciones para, desde la incidencia, la detección de necesidades o la sensibilización, promover la transformación social por la que trabajan las propias organizaciones. Y por eso sigue estando sobre la mesa el reto de seguir manteniendo el equilibrio de funciones y la orientación transformadora, porque son propias de la identidad del sector. Al hacerlo, también conecta con la ciudadanía y genera vínculos fundamentales para la sostenibilidad social de las organizaciones a en social da Esa conexión permite a las organizaciones buscar complicidad, movilizar y canalizar la participación social, generando oportunidades para vincularse e integrar a personas en, en la labor de transformación. Este convertido es parte sustancial para la sostenibilidad social de las organizaciones. Los cambios en las formas de participación, así como el cambio, el relevo generacional del que luego hablaremos, en las organizaciones, en su base social y en las nuevas o distintas formas de vinculación de la ciudadanía con las organizaciones, son focos que el tercer sector tiene que contemplar, recoger e incorporar para seguir conectado con la sociedad y articular su participación. Voluntario en etardaimpe colanguille en parte arche sociala, sorce eta guida tsendutera erakundeek. Cuidar a las personas voluntarias y remuneradas, ofreciendo espacios de co-creación, de trabajo colaborativo y, en definitiva, un, un proyecto compartido, es una labor constante para las organizaciones. Será importante que éstas sean capaces de articular. Procesos para involucrar a las personas, transmitiendo ese conjunto de valores y formas de hacer identitarias, a la par que encauzando todo el potencial de saberes y maneras de hacer de quienes se van incorporando. Este vínculo y compromiso ha sustentado a las organizaciones en el contexto de la pandemia, a pesar de la sobrecarga en la atención directa, de los cambios en las condiciones de contratación y de participación de las personas voluntarias, de las bajas, de los ERTEs, de la modificación o reorientación de los servicios y de todas esas situaciones complejas y adversas que las organizaciones han tenido que sortear. En Escoac, diren voluntario, Taordón Pecolanguille, Neunecoac, Gora e Guindute, taurrec, indartu Guindú, sector earen Aren Sioa. La tendencia a la feminización del sector se viene acentuando en los últimos años. El hecho de que la actividad del sector esté orientada hacia el cuidado y el acompañamiento de personas y colectivos vulnerables es una de las variables clave para explicar esto. Y apela además a una profunda reflexión en el sector y en la sociedad en su conjunto y plantea el desafío de poner en valor los cuidados y a las personas, mujeres en su mayoría, que los llevan a cabo en las familias, las organizaciones e instituciones y en el conjunto de la sociedad. El impacto del COVID ha sido un espejo en el que hemos podido ver con claridad la trascendencia de los cuidados, en especial de las personas más vulnerables, que son fundamentales para la reproducción social y para la creación conjunta de una sociedad económicamente desarrollada, ...solidaria y cohesionada. vida Económico Eidago garritas un Económico Arene Ronkak... ...y El impacto de la pandemia, todos lo sabemos... ...ha hecho mella en los recursos económicos... ...de las organizaciones, dejando una profunda... ...incertidumbre sobre la financiación. De ahí que se plantee la necesidad de buscar vías... ...para sostener económicamente a las organizaciones... ...como, por ejemplo, buscando más o nuevas fuentes de financiación... Norto Lotuta, Eracundek, Guisarte Egiten Dioten, Nora Eracutzi, pensa Recuada. Si bien las entidades cada vez son más capaces de ofrecer datos relevantes como el empleo que genera el sector o el porcentaje del PIB al que se contribuye, como sector también es necesario avanzar en otras maneras de medir y comunicar el aporte más adecuado y coherente con los rasgos propios, incorporando indicadores vinculados a aportes específicos del sector como la solidaridad el apoyo mutuo o la participación. Ello permitiría reconocer y poner en valor la contribución diferencial del sector mediante indicadores con los que difícilmente se puede evaluar a otros sectores y devolver una imagen completa de la contribución social que realiza aurrera pauso es angurazo a que mandira bestera guilleva chuequico a remana o beche arietas Parece que cada vez más el abordaje de las necesidades sociales es una cuestión que involucra a diversos agentes y trabajar en colaboración se hace indispensable. Ampliar e intensificar el espectro de relaciones de las organizaciones ofrece una oportunidad para que el tercer sector social de Euskadi tenga mayor presencia en otros ámbitos, genere valor compartido junto con otros agentes y se refuerce como un motor de transformación social y como un agente social con credibilidad y capacidad de interlocución. Barnea Remanei parte parte izatearen sentimendoa e indartzaren Erronka proposatzen da. Sectorea eraikitzen jarraitzea albidetzen baitu horrek. El autorreconocimiento de las organizaciones a partir de una definición en positivo del sector, tal y como la re recoge la ley del tercer sector social de Euskadi, permite la vinculación con un proyecto común, que lejos de ser un constructo abstracto, es una realidad sólida y compartida. Además del sentimiento de pertenencia y de esta arquitectura sólida, es importante no solo mantener un espacio de interlocución y colaboración con las administraciones públicas y otros agentes sociales, sino también un espacio de identificación propia y diferenciación para promover una mayor autonomía y visión crítica como sector que permita seguir afianzando el reconocimiento y la legitimación social que el sector ha ido ganando con los años. Estas reflexiones... Siguen vigentes a la luz de los datos que a continuación va a presentar Iker. En estos tres años, y a pesar de la complejidad del primer momento de la pandemia y de los sucesivos momentos de complejidad vividos, el tercer sector social de Euskadi, como ha dicho la Sailburu, ha seguido siendo un sector vivo y dinámico y ha salido fortalecido, como ahora... Expondrá Iker eh, al, al contaros los datos. Estos datos muestran ese dinamismo, con un tercer sector social de Euskadi que ha visto aumentar el número de organizaciones que lo componen, evidenciando que dar respuesta a necesidades y situaciones sociales sigue siendo un motor para generar espacios de participación, solidaridad y transformación social. Gracias. Bueno, eh, así con voy a empezar. Eh, así con voy eh, a empezar en seis y voy a tengo barómetro. Vale, capítulo tan barómetro el Euskadik y en sectores sociales en que era de Va a ir a cunden nortas unari a opciones, va a ir a hardware a diáquines, va a ir a en en malia vida en eta ningún e, e, dituen barneko en barnecos en can Bai, arremanei a ere, Va a ir, oregatika en sus enere, gaurren un seis Vale, ¿cómo se ha realizado el barómetro el del dos mil veintiuno? Eh, nuestro universo objeto de estudio, al fin y al cabo, está compuesto por las 4.117 organizaciones que componen el conjunto del sector. Eh, para la investigación hemos obtenido una muestra eh, representativa a nivel de Euskadi de, de 370 organizaciones. Eh, y al final, desde aquí, queríamos eh, agradecer a todas ellas la participación en este, en este último barómetro, ya que sin la participación de estas difícilmente podríamos eh, tener a día de hoy o podríamos dar cuenta a día de hoy de la realidad de, de este sector. Eh, estas 370 organizaciones completan una muestra, como decía, representativa a nivel de Euskadi, lo que supone que estas, todos los resultados que mostramos aquí son extra, extrapolables al conjunto, a conjunto del sector, eh, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos cinco, de por debajo del 5%. La técnica para la recogida de datos pues, fue un cuestionario que se realizó online, que las entidades pudieron contestar eh, de forma online, eh, entre el 18 de mayo de 2021 y el 30 de junio de 2021. Durante este tiempo también desde el observatorio se puso un apoyo telefónico para ayudar en la complementación y en, la, y en, el, en el refuerzo eh, para que las entidades pudieran completar este cuestionario. Eh, de todas formas, desde aquí también nos impulsamos a que si queréis más información tanto de apuntes metodológicos como de eh, análisis o técnicas que se han utilizado, reviséis el, el documento de apuntes metodológicos que está ya incluido en, en la web del observatorio, el tercer sector social. E, vale, si cobra ahora ya el capítulo aquí. identidad de quién esta la cifra era cundén, cifra nagusi aquí. Esa mesa, el Euskadi en sectores sociales, la humilla es más aspirada, la humilla es una más aspirada, la humilla es una más aspirada, la humilla es la es pero hay mil personas en Gurú, mil de la tutela. La canera, la canera, la Vale, Maite Aré que para todo el modo van agua tasa parte indicadores hacías la agua aparte, va a bajo de este vato sectorial veías las co veías las coagulitos de la oda sectorales a le modulan el lugar todo vea el di todo artean garantizo aquí está y luego en el sector empezando a cunear va a tener el cartel tan pensado para túcula y sanere, sector aren, a vederachi, el cartel el cartetica el cartetatic aparte fundazioak gutxi gorabehera uneko 55 inguru e, izaten dira eta gainerakoak e, beste forma juridiko batzuen e, batzuen arabera e, ba e, erat, eratu egiten dira baitarenen e, komentatu dugu baina garrantzitsu da jakita ama e, erakundetatik hruk e, onura publikoaren deklarazioa dutela zer esan nahi du horrek azkenean esan nahi dugu gizarteak bere osotasunan em aitortzen dutela, dutela hauek egiten duten lana. Beren helburuek interes orokorra sustatzen dutela. Eta beran jarduera ez dagola soilik, eh elkar, e, beraien elkartekidei mesedea gaitera bidertuta. E, era berean herenabarmentzekoa da erakunden 1.43,3a pertsona edo familia hartzaileek zuzenean geratutako erakundeak direla. Eh horrek agerean ustendu erakunden eta jardueraren hartzaileak eh eta sortzen duten erakunda sortzen dutenen arteko harreman sentdua. El sector bereiz, e, e, e, de la veréis en Barra un el en sector la NSAVARI. De aquí era Vale, Urrego, capitula, eh, para seguir con el siguiente capítulo, eh, eh, eh, eh, hablaremos de la actividad de, la, de las organizaciones del tercer sector social. ¿En qué ámbitos trabajan? Es decir, ¿a qué se dedican las organizaciones que están en el tercer sector social de Euskadi? Bueno, Cerca de seis de cada diez organizaciones han señalado desarrollar al menos parte de su actividad en el ámbito social transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que son organizaciones que desarrollan al menos parte de su actividad en la promoción de la igualdad y la promoción de derechos de colectivos en cierta situación de vulnerabilidad, como pueden ser mujeres, mayores, personas pertenecientes a minorías étnicas, eh, colectivos LGTBI, migrantes. Además, algo más de la mitad de las entidades del sector también afirma trabajar en el ámbito de los servicios sociales, lo que significa que están atendiendo a personas eh, con discapacidad en situación o riesgo de desprotección, de dependencia, de exclusión… Eh, además de estos dos grandes ámbitos también las hay eh, un 429 que trabajan en torno a la educación y el tiempo libre un 35,7% un 35 que desempeña y también las hay eh, un siete que desempeña alguna parte de su labor en el ámbito de la salud Estos digamos que son los ámbitos principales en los que actúa el tercer sector en las entidades del tercer sector vale eh, seguimos ¿Cuánto tiempo llevan desempeñando esta labor y en qué ámbito geográfico, hasta cuál es su ámbito de, de acción, digamos, es su ámbito geográfico de acción? Por responder a la primera pregunta, eh, el sector cuenta con organizaciones con muy diferente recorrido, desde las recién llegadas o las más jóvenes hasta las que llevan décadas en, con décadas de trayectoria en el sector. Estas últimas, las organizaciones del sector que tienen 20 años o más, eh, representan a una de cada tres organizaciones. Si ya nos vamos a las, que, a las organizaciones que llevan 50 años o más, es decir, más de cinco décadas en el sector, suponen el 1% de, del sector. En el otro lado de la balanza, las que las organizaciones más jóvenes, las que llevan menos de cinco años de trayectoria, suponen eh, alrededor del 17,3%. Por responder a esa segunda pregunta que, que os hacía, eh, eh, ¿hasta dónde se extiende su acción? ¿Cuál es su ámbito geográfico? Eh, aquí cabe destacar que la actividad del de 88% de las organizaciones eh, no trasciende el ámbito de Euskadi. Es decir, que si desglosamos este resultado eh, sabremos que, por ejemplo, el 28% de las entidades trabaja en eh, más de un territorio, es decir, que trabaja a nivel de Euskadi, el 38,7% de las organizaciones centra su actividad en el territorio en el que se ubica y cerca de una de cada cinco organizaciones eh, eh, cerca de eh, vale, desarrolla su labor específicamente en el ámbito local. Perdón ya sea comarcal, municipal o inferior. Vale, Ya sabemos en qué ámbito trabajan, sabemos eh, cuánto tiempo llevan trabajando y en qué ámbito, trabajan, o sea, en qué ámbito geográfico trabajan, eh, pero ¿qué contingencias, ¿qué contingencias atienden? En relación con las contingencias principales a, que a, a las que responden las organizaciones, cabe destacar que en torno a dos de cada diez organizaciones atiende a personas, o, a personas en riesgo o situación de, de exclusión. El 14,3% a personas con discapacidad. El 7,8% a personas en situación de desprotección. Y, por último, el 2,9% a personas en situación o riesgo de dependencia. El resto del total de las organizaciones, más o menos el 55% de estas, tienen como necesidades principales a personas que enfrentan otro tipo de situaciones de vulnerabilidad, que no son las que hemos descrito hasta ahora. Vale, ¿Y a qué colectivos dirigen su acción? Eh, es decir, más allá de las contingencias, si consideramos todos aquellos colectivos de personas destinatarias a las que pueden responder o las que pueden atender eh, estas organizaciones, eh, observamos que en torno a la mitad de las organizaciones atienden en mayor o menor medida a, o bien a jóvenes o bien a mujeres. Es decir, esta, eh, la mitad de las organizaciones tienen entre sus colectivos a, esto, a estos dos colectivos. Eh, las que trabajan con infancia y adolescencia también representan una, una cantidad importante, ya que se supone el 43,3% del total. Y también son bastante numerosas las organizaciones que trabajan con personas mayores, migrantes o personas en riesgo de pobreza. Vale, y Con todos estos colectivos, con estas contingencias que atienden en estos ámbitos de actuación que, que trabajan, eh, ¿qué actividad desarrollan? Vale, la mayor parte de las organizaciones del tercer sector, eh, del tercer sector social compagina, por un lado, la provisión de, de servicios con la, con la realización de otras funciones sociales. Eh, a través de la provisión de servicios, las organizaciones dan respuesta a las necesidades sociales existentes en, en la sociedad, acercan estos servicios a la ciudadanía y, además, facilitan el acceso a los mismos. Eh, concretamente, el 89,1% provee algún tipo de servicios con independencia de que luego también pueda realizar otras funciones sociales, ya sea sensibilización, eh, defensa de derechos. Eh, de media, más o menos, las organizaciones que proveen algún tipo de servicio atienden a unas 346 personas. Pero sí que es cierto que hay que decir que la mitad de las organizaciones eh, atienden a menos de 250 personas. 225, perdón. Vale, ¿Y cuáles son estos servicios que prestan las organizaciones? vale pues Entre las que proveen algún tipo de servicio… Eh, más de la mitad eh, de las entidades consultadas provee de servicios de ocio y tiempo libre o tiene alguna oferta, eh, oferta formativa o de educación. Aproximadamente 4 de cada 10 organizaciones ofrecen información y e orientación y un porcentaje muy similar también realizan acompañamiento social o intervención socioeducativa. Y en cuanto a las otras a, a las otras funciones sociales, eh, cabe destacar que entre las organizaciones que sí que eh, realizan algún tipo, de, eh, algún tipo de otras funciones sociales, eh, una amplia mayoría de ellas eh, se trata de actividades o eh, funciones de sensibilización, cerca del 77%. Y en torno a 6 de cada 10, eh, en torno a de cada 10 organizaciones realizan eh, alguna acción de promoción del voluntariado. Vale. Eh, vale. No los ascenderá Antalak. El cartel karteta, tan arquitecto orkitu, de TUGUN, Antalak no los ha tocado. Bueno, en caso no esté en esa barra de Ucagu, Antalak va a ir voluntario va a ir soldado a Pekoe que os ha tocado tústela. Era eh, cunde en un eco largo y tavederachian, voluntario, presencia, presencia o so es angular attuado. Seres eh, anaído rekin, era cunde os atendió tocado en persona en voluntario, admirela. Y eh, en un eco os ha daude eh ordain ordain eh, soldatapeko pertsonak daudenean ohikoena da erakunda osatzen duten pertsona guztien 4/1 baina guztia bai saio De hecho eh bakarrik eh, eh bakarrik erakunden 114an soilik dira soldatapegoak eh? eh, eh, hau da ez daukate ez daukate voluntariorik berean lantaldeetan eta zenolako tamaina daukate lantaldak normalean bueno, va a no se haga nada, se haga eh, eh, eh, eh, nada, se haga nada, se haga nada, se voluntario nada, se haga nada, nada, se haga nada, se haga nada, se voluntario nada, se haga nada, se haga nada, se haga nada, se haga nada, Gañera casó en una goitamarre, e, Gañera casó e, en una goitamarre han e, Irupercioña baño Agustí Agudira. Ahora era un Agustiño, en una goitamarra Irupercioña baño Agustí Agudira solada poco. Casó e, abuelo y coena y e, coena la persona va a Carlbadisatea, baña va tras vestir a May Vale. E, m, en cuanto ser y tú sector social, sector económico, eras un económico, eras un económico, eras un económico, eras un económico, un un económico, eras un económico, eras Tamaño económico, eras un económico, eras un económico, eras un económico, eras un y curso de sector en volumen económico oso de en el carta e, e, volumen económico maneja así todo en el acundé neurocopaco gui tamarín guru, el en guru, e, vale, volumen económico, aparte, parte, es que se anda hecho en económico día, el reino es el reino. era reino es el reino. El reino con el reino. El reino es el reino. El reino es el reino. El reino es el reino. El reino Bueno, erakunden reino. El reino e, Finangetxak eta publikoko iturretatik datoz, euneko berragoita bosta, finantxak eta privatutik. Finantxak eta publikoaren artean, diru laguntza da publikoak dira anabarmenenak. Eta finantxak eta privatuen artean, bazkiden edo afilat afilatuen kuotak dira Vale, Pasamos al siguiente capítulo que trata del, de las estrategias de gestión y comunicación que tienen las entidades. Eh, las organizaciones cuentan con diversas eh, herramientas de gestión, entre eh, las que podemos encontrar sistemas de evaluación, planes de igualdad, códigos éticos, que al fin y al cabo eh, no son más que herramientas que favorecen la, el funcionamiento de las entidades. En ocasiones, aunque no es lo menos, no más habitual, estas herramientas están formalizadas y están por escrito. Eh, en otras se trata de acciones más concretas que, que, van llevando en, que van llevando a cabo en la medida de lo posible. Los sistemas de evaluación o los planes de igualdad son las que, los que muestran una, un nivel mayor de estandarización o de formalización. Vale, ¿Y en cuanto a la información que hacen llegar a sus grupos de interés? bueno, En este caso cabe decir que en torno al 88,9% de las organizaciones hacen llegar de forma habitual o regularmente a sus grupos de interés tanto la memoria anual de actividades como la información sobre el estado de sus cuentas. También está por encima del 80% de las entidades que hacen llegar, a su, hacen llegar información sobre la composición de los órganos de Gobierno. Y en torno a un 76% de las organizaciones también informan sobre su misión y valores de forma regular o habitualmente. En menor medida, también podemos considerar eh, otras acciones, como pueden ser eh, el grado de cumplimiento de objetivos, el impacto de sus actuaciones y, es algo menos frecuente, es que las entidades eh, informen sobre las personas que componen su entidad. Y eh, capítulo neta, y eh, tengo no la vez de iragilekiko eh, que tenga remana. E, Euskal Euskadiko lurraldeko sektore sozialeko erakundeek gizarteragiria anitzekin izaten dute harremana. Baina gida da, gida da batzutan harremana handiagoa daukatela, beste batzu, batzuek baino. Adibidez, administratzio administrazio publikoko erakunde guztien artean, sektoreko erakunden arremana bereziki garrantzikoa da eta bereziki jestua da udal udalmailako entitateekin. E izan ere erakunden 100ko 68a diote harreman nahiko edo handi dutela administratzioko udalmailarekin. Eh, un ecobraguita sostia dino eh, fuera al de duela, ETA ecobraguita sastia usco a Arekin. Guisarte eta UNIVERSITATEKIN ERE BADAGO ereba dago nahiko estua. Izan ere, bosta, eh, dio, naiko estuba. Y Sanere, con su totalidad, bosta, dio naico naiko de HANDIA Autela, Guisarte Eta BERRIZ un egoita dino a rema naiko de Andía Autela, eh, Universidad beste era lleva tu de quién ha de en a Marra, Diote, banco fundación de quién un eco empresa un eco no lo acabo de ir a Euska, e, Euskadi, Igual en sector ECO, Baruco a No lo acabo de ir a Barnera, Barnera en seguida, y Satanitust a Bueno, caso netan, comenta tu bardugo, sector ER en Baruco a erakundetatik. y Daokiones, Amarre era con Sei baño que llago, vigarre mayaco era con de, edokima mateco actirela. E, Baifensa Reac, de la tal de plataforma, etabar. E, Oreca dice la mate e, Ancheco con de a Badagoela. Estamos nada más que para acoger esta información acerca del espacio, aparte que ha tenido estrella. Vamos a vestir a cunde vaco y el cartel orientaco viedo iruqui de Y ya ahora sí, por ir cerrando, eh, con estos datos presentados nos gustaría emplazaros a que eh, a que podáis leer el, el el informe completo que ya está disponible en la web del Observatorio. Eh, a, través de, a través de estos QR que podemos eh, ver aquí y si no, en la, en la hoja que también os han dado en la entrada también tendréis esos QR accesibles. Lo tenéis tanto en la versión castellana como en la versión en euskera. Eh, y ahora sí, vuelvo a darme el paso a mi compañera Lucía que os presentará brevemente la próxima dinámica y que a buen seguro aporta una visión diversa y muy enriquecedora del sector. Mi izquierda, es design <tose>